Nuestra llegada a Villa Langostura fue bien patagónica. Vientos, lluvia y mucho, pero mucho frío. A este equipo nada los frena y así todo salimos en busca de aventura. Acompáñanos a ver la magia de la villa. Buenos días a todos, día número 2 en Villa Langostura El clima está bastante hostil, está lloviendo un montón Hace un montón de fresco, pero vamos a salir a ver qué podemos hacer Tenemos que ir hasta el centro a buscar una cosita Y después vamos a ver qué podemos inventar en la villa el día de hoy Estamos ahora en el sendero hacia la cascada del río Bonito Una de las pocas cosas que se puede hacer el día de hoy Porque muchos de los senderos del Parque Nacional se encuentran cerrados Así que nos vinimos hasta este lugar que nos recomendaron Que está cerca de la base de la aerosilla al Cerro Vallo Son 200 metros de caminata, súper tranqui aparentemente Así que vamos a ver. Gente, esto es una verdadera cascada, miren lo que es este salto, toda la acumulación de agua que tiene Y yo creo que la lluvia de estos días ayudó un montón a que la cascada se vea como la estamos viendo hoy gente Esto sí es una cascada, vengan a cascada bonita acá en Villa La Castilla. Y gratis, es gratis El otro día, para que tomen una dimensión del viento que había, se voló el paragolpe trasero de Leica en Bariloche Se lo tenemos que poner pero miren, se ve bastante desnudo sin no el paragolpe, ¿no? Lo mejor de todo fue que lo encontramos. Ahora sí, le estaba contando a la gente y mostrándoles el paragolpe de Leica. Son cosas que pueden suceder con los fuertes vientos patagónicos Y lo tenemos, está ahí guardadito, pero necesitamos que pare de llover un poco para poder ponerlo, porque si no, verí Vamos a dejar la historia de cuando lo encontramos por acá y cuando lo perdimos también Gente, perdimos y para un golpe de atrás Y ahora nos vamos a ir por esta misma ruta un poquito más a ver la base del Cerro Bayo Para conocerla a nosotros, conocerla a ustedes si no la conocen Y después a ver cómo sigue el día chill de hoy Estamos en la base del Cerro Bayo, como pueden ver hay nieve por acá Se espera que nieve un montón esta noche, estaría bueno porque todavía tenemos cabañita Y todo muy pintoresco, claramente, es un centro de esquí élite. Pero muy muy bello, ahora vamos a ver cómo sigue nuestro día el día de hoy Esto es un montón. Cajero Sprinter, what the fuck? Quiero un sprinter pero que no sea cajero. Salvo que venga con algunos toda la, la plata. Algunos le hacen motorhome, otros la usan para andar en transporte y algunos la hacen cajero. Finalmente se largó la nieve, se acaba el paseo del centro, nos volvemos a la cabaña Y ahora estamos ya nuevamente en la cabaña, estamos por prender un fueguito, trabajar un rato, aprovechar el calor que tiene este lugarcito hermoso mientras que afuera está aparentemente por largarse a nevar así que vamos a ver qué hacemos mañana si nieva por acá tenemos un día más en esta cabaña en Villa Langostura y luego tal vez partamos hacia San Martín de los Andes si llegaron hasta acá nos pueden comentar qué les pareció Villa Langostura si es que lo conocen, qué cosas no deberíamos habernos perdido de este lugar no olviden suscribirse, comentar, compartir tres cositas que son gratis. No salen nada de plata y nos ayudan un montón. Nos vemos en el próximo video.